Vamos a tener una entrevista, siete de la mañana, 15 minutos. Hablemos acerca del dengue y la situación por la cual está atravesando nuestro país. Para ello quiero darle la bienvenida a la doctora Lilian Flores, que es la jefa de unidad de prevención y control de epidemiología del Ministerio de Salud, que ella está en Trinidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Milton Guzmán desde Estudios de Avial en La Paz. ¿Cómo están, Milton? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la población que sigue su canal. Muchísimas gracias por la cobertura. Gracias a usted por atendernos también. Por favor, para iniciar esta entrevista, actualicemos un poco la situación del dengue en nuestro país, doctora. Bueno, hemos estado nuevamente frente a otra salud pública, y que en este caso es el dengue, que obviamente está con bastante fuerza, aumentando de manera busca la cantidad de casos que se ha ido presentando. De manera general, hasta el reporte, hasta el día de, de ayer, tenemos un total de 4.763 casos acumulados. El día de ayer se reportó un total de 533 casos. Los casos están eh, bueno en predisposición de todos los departamentos endémicos, en este caso en mayor, eh, de mayor, con mayor cantidad de reporte de casos. El departamento de Santa Cruz, que es prácticamente 3,512, ¿no? más del 70% de casos concentrados en el departamento de Santa Cruz, distribuido entre, el, entre la ciudad misma de Santa Cruz, Montero, La Guardia, Torno y Yapacaní. También tenemos eh, un número de casos en el departamento de Beni, que son un total de 719 casos, en el, los municipios de Riberalta, Alta, San Borja, Guayaramerín, Trinidad, en el que mayor caso sea. Ido reportando también el departamento de Tarija, 212 casos. El municipio que con mayor caso se ha presentado hasta la fecha es en el municipio de Permejo. Eh, de la misma forma, se han ido reportando casos del departamento de La Paz, eh, con 126 casos, Chuquisaca, 113, Pando, 39 casos y Cochabamba, 42 casos. Doctora, eh, ¿a qué se debe que Santa Cruz esté concentrando? Más del 70, casi tres cuartas partes de los casos de todo el país se concentran en el departamento de Santa Cruz y de este porcentaje también muchos casos en la ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, son varios factores los que priman a la hora de, de hacer un análisis de la concentración de casos desde los factores ambientales, perdón, desde los, obviamente los factores ambientales, los factores climáticos y bueno, eh, las acciones que se vienen desarrollando también es un factor que, que debe primar y bueno, se están fortaleciendo todas las estrategias en cuanto a la prevención de control, las cuales eh, deben de reforzarse el doble, el triple por la cantidad de concentración de, de personas que se tiene ya también. ¿Cuáles deben ser, eh, doctora, las acciones de prevención? Que usted lo decía, es fundamental para evitar el, eh, el aumento de números de casos. ¿Qué acciones se toman para prevenir, para que las autoridades, por supuesto, escuchen este, eh, este tema en eh, función a lo que está pasando con el dengue en nuestro país? Mm -hmm una de una de las acciones fundamentales es el tema de del control la vectorial la eliminación de criaderos el cual se ha ido trabajando intensificando eh, como por ejemplo la limpieza las mingas como, como lo llaman limpieza pero de eh, de utensilios de residuos que son que predisponen la, la acumulación de líquido como como las botellas, los baldes, las llantas, más ahora en este periodo de, de lluvia, eh, la mayoría de las familias acostumbra a agarrar agua de lluvia y obviamente son estos lugares donde hay mayor proliferación de los mosquitos. Otra de, de, de las medidas preventivas que va de la mano, tanto por los gobiernos autónomos municipales y bueno, la dotación de los, del insecticida, del biolarbicida, de parte del Ministerio de Salud es eh, la fumigación, ¿no? El cual se ha ido desarrollando también eh, en los diferentes municipios. Y otra de las medidas también es el tema de la captación de febriles, ¿no? Que en los pacientes que tengan alguna sintomatología... Eh, alarmante o alguna sintomatología que indique dengue pues se una atención oportuna y que acuda a un establecimiento de salud donde sea atendido por un personal capacitado obviamente en el momento oportuno de, para de esta forma evitar las complicaciones. Claro, y hablando precisamente de aquello en Santa Cruz se viene un mega operativo, una minga que se va a desarrollar este fin de semana, un trabajo coordinado entre las distintas instancias de gobierno ¿Qué características tienen este, este tipo de trabajo, doctora? Bueno, estarán presentes la policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud con los doctores, por supuesto, y, y la participación de la población también va a ser fundamental. ¿Qué características tienen este tipo de operativos que se realizan? Sí, efectivamente, estas acciones integrales y obviamente... Eh, con compromiso intersectorial, no es un trabajo que se está desarrollando de ahora. Ya en Santa Cruz hemos desarrollado prácticamente hace unas semanas atrás una mega movilización que obviamente ha tenido su impacto ¿no? a pesar de la gran cantidad de, de distritos en el cual se tiene eh, el, el mayor reporte de casos, en este caso el distrito 6, 7 y 8 en el cual se ha trabajado con movilización de más de 5 mil efectivos y obviamente personal de salud, esto va enfocado, como bien le indicaba uno, que es la eliminación de criaderos, que es muy importante, que no solo prima de la responsabilidad de estas tres entidades, sino también de la corresponsabilidad que conlleva eliminar criaderos de parte de cada una de las familias y obviamente la disposición final ¿no? de estos residuos, tanto naturales como artificiales. Y obviamente en esta primera fase también está el tema de aplicación de biolarbicidas a todos los tanques que no se puedan eliminar y posterior a ello el tema de fumigación que bien se ha ido desarrollando. Con esta mega actividad, como usted indicaba, obviamente queremos mejorar todas estas estrategias, fortalecer todas estas estrategias que se va a realizar con el único propósito, ¿no?, que es el de precautelar la salud de toda la población, eh, eliminar estos, estos microcriaderos de vectores, hacer una captación oportuna de todo paciente que tenga alguna sintomatología. se, ha, eh, se está estableciendo es, o se ha ido realizando el tema de búsqueda activa de febriles en campo, en visitas domiciliares, en el cual sí hemos encontrado pacientes que eh, obviamente acuden de manera tardía una vez presentados los síntomas y lo que se pretende con estas actividades es uno, eh, como bien le indicaba, el control del, de control y eliminación del vector y esta otra parte que es la búsqueda activa de febriles y bueno, hacer una referencia oportuna, hacer un tratamiento oportuno en caso de que se encuentren pacientes en, en campo. Sí, y enseguida quiero hablar acerca de ese tema también, brindarle información a la gente de qué recaudos debe tomar, qué eh, síntomas deben llamarle la atención. Pero antes hablemos todavía de este trabajo conjunto que se desarrollará, doctora. La fumigación, usted decía, es fundamental y debe realizarse muchos trabajos. Eh, vemos en las imágenes generalmente que se realiza la fumigación con estos motores y este humo que uno va esparciendo por las zonas, las viviendas. ¿Qué tipo más de eh, forma de fumigación hay? El presidente hace algunas horas nada más, hablaba ya de la posibilidad incluso de realizar este tipo de fumigación a través de drones en lugares que no tienen una, un fácil acceso. ¿Cómo el ministerio está trabajando para diversificar este trabajo que es fundamental, eh, la fumigación? Sí, es importante recalcar, obviamente el tema de fumigación es importante, pero eh, es importante recalcar a la población que no nos sirve de nada fumigar cuando los criaderos están dentro de los domicilios, cuando los criaderos están fuera de la periferia de los domicilios, obviamente el tema de fumigación tiene su tiempo, su periodo de acción, pero el, el, la, la acción fundamental en este momento es el tema de eliminación de criaderos. Y es en ese enfoque que va el trabajo integral que se va desarrollando una vez eliminados estos criaderos que son propensos para la proliferación de estos mosquitos, pues va a esta segunda fase que es el tema de fumigación. Obviamente nuestras autoridades, en este caso nuestro presidente, eh, el ministro que está a la cabeza, nuestro Jason Ausa, buscan las mejores estrategias para nosotros implementar como parte operativa y obviamente el trabajo encaminado a todos estos esfuerzos que realiza el gobierno nacional y estamos seguros de que una vez se establezca, obviamente, el, este esfuerzo para también encaminado o con el único fin, que es la eliminación del, del mosquito transmisión, en este caso, la Aedes aegypti. Doctora, este tema de los biolarbicidas que usted nos hablaba, ¿tiene que ver con la fumigación o es otro tipo de medida preventiva? Eh, no, la, la fumigación es otra es otro, otro, otra sustancia que se utiliza, el biolarbicida es otro que se aplica exclusivamente en los tanques, en este caso las, eh, las norias, eh, los noquias, que no se pueden eliminar, que son lugares donde las familias acumulan líquido y obviamente estos eh, cuando se hace una limpieza, lo que se realiza es eliminación de este líquido, el cepillado y posterior a ello, si estos no, no pueden ser destructibles, pues se aplica el violar Entonces es importante también la dotación de este tipo de elementos. Ya para arrancar el tema de prevención, síntomas, eh, ¿nos puede dar a conocer y actualizar, por favor, doctora, de cuántas personas hasta la fecha ya han perdido la vida en nuestro país a raíz del dengue? Y bueno, hasta la fecha la cantidad de casos eh, bueno, que se han reportado en cuanto a fallecidos son 17, eh, 12 de ellos corresponden al departamento de Santa Cruz, 4 al departamento de Beni y 1 al departamento de Tarija. Ahora, ¿cuáles son las medidas que la gente debe tomar? Porque muchas veces se espera demasiado, o se trata de automedicar a las personas en el hogar eh, sin saber y sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede traer. ¿Qué tipos de síntomas genera el dengue y cuáles son los que más nos deben llamar la atención, por favor? Sí, efectivamente, eh, hemos tenido, hemos encontrado pacientes justamente en estas actividades integrales que se están desarrollando, que acuden de manera tardía, no están recibiendo el tratamiento. Eh, como bien se sabe, eh, los síntomas son manifestaciones generales que obviamente inician con fiebre, malestar general, dolor retroocular, que presenten molestias, dolores articulares, musculares en una primera fase, ya posterior obviamente a esta ya cuando se ven los signos de, de, de agravación que está el sangrado de, de mucosas y otras alteraciones neurológicas que podría presentar ya cuando eh, presenten las complicaciones de estos síntomas. Y es muy importante recalcar a la población que cuando presenten, cuando tengan alguna manifestación clínica que, que sea de sospecha o que tengan estos síntomas que se han manifestado. Es muy importante que acudan al establecimiento de salud y no esperar las formas graves de esta enfermedad, ya que el dengue no tiene un tratamiento, una medicación específica. El tratamiento es sintomático y depende mucho de la monitorización que vaya a recibir eh, desde el inicio de la enfermedad. Doctora, hablando acerca de la medicación, tenemos lamentablemente la mala costumbre de eh, ingerir, de consumir determinados medicamentos ante algún síntoma que uno siente, ibuprofeno, si le está doliendo algo, paracetamol, aspirina o incluso un antigripal. Eh, ¿Cuáles de estos elementos generan problemas, agravan la situación con el dengue? previamente a la población lo que se orienta es que acuda ¿no? al establecimiento de salud más cercano para que sea valorado por un personal capacitado sobre el tratamiento que debe, adecuado que debe, el tratamiento sintomático adecuado que debe de recibir en una primera fase, y obviamente estamos ahora aplicando con el tema de las brigadas que se ha habilitado por parte de los médicos ministeriales y bueno también por uh, por personal del servicio departamental de salud y el municipio que es el tema del del paracetamol, las sales de rehidratación, la hidratación es muy importante y se ha ido trabajando enfocando también los establecimientos de salud para habilitar las áreas de hidratación en caso de que así lo requiera en algunos de los, bueno en todos los eh, establecimientos de salud en, en donde tienen reportados los casos de dengue. Y eh, lo que se vuelve a recalcar y, y no nos vamos a cansar de insistir es que paciente que presente síntomas acude al establecimiento de salud más cercano y también en caso de que sean vistos en el, en el domicilio, pues eh, tengan ese seguimiento ¿no? por parte de estas brigadas porque no solo la captación sino también el seguimiento posterior para ver la evolución de estos pacientes porque hay algunos que obviamente presentan formas leves. Síntomas leves y con un seguimiento adecuado y una monitorización del tratamiento sintomático que recibe, no hay necesidad de que acuda un segundo o un tercer nivel, ya que con una captación temprana de los síntomas, un tratamiento oportuno, pues se evita la, eh, la, la visita de estos pacientes a un segundo o un tercer nivel. Ahora, ya para ir eh, cerrando, eh, si bien los esfuerzos se están concentrando en en Santa Cruz, por el alto nivel de casos que se tienen, más del 70% de los casos a nivel nacional, hay casos y el, la elevación de número de casos en otros departamentos también se está generando. ¿Cómo se está actuando en otros departamentos? Por favor, usted, por ejemplo, está en este momento en Trinidad, en el Beni, que es el segundo departamento con el mayor número de casos en el país. Sí, efectivamente. Eh, las acciones obviamente se han ido fortaleciendo con mayor intensidad en el departamento de Santa Cruz pero sin embargo eh, las, eh, todo el esfuerzo el seguimiento el mon monitoreo no solo está enfocado en Santa Cruz también está en el Beni también está en Tarija y en los otros departamentos en el que han ido presentando casos eh, ahora en el departamento del Beni de la misma forma hace una semana atrás eh, bueno prácticamente ya las acciones se han ido desarrollando, tanto del municipio del, y del Servicio Departamental de Salud del Beni, pero lo que estamos haciendo acá es también un trabajo integral junto con las tres entidades, tanto el municipio, el departamento y el Ministerio de Salud, enfocando estas actividades en, integrales no solo en Trinidad, sino también en, en Riberalta, en Guayaramerín, en San Zambor, en Trinidad, en Magdalena, a pesar de ser lugares bastante eh, inaccesibles en este caso por el tema de la lluvia, hemos podido desplazar a, a, al equipo técnico del Ministerio de Salud para poder formar fortalecer todas estas acciones que se ha ido desarrollando y está encaminado obviamente en estas dos fases que es una la eliminación de criaderos en una primera fase en el cual se involucra a todas las a todos los sectores a las familias a las juntas vecinales los cuales están eh, trabajando de la mano junto con todas estas eh, niveles con las autoridades tanto el municipio el departamento y una segunda fase que es la, la parte técnica que es la fumigación, que de la misma forma se han habilitado, reforzado también con equipos, máquinas del Ministerio de Salud, para poder fortalecer el tema de fumigación en estos eh, cinco municipios, y Buenos Reyes, me olvidaba también, para eh, que puedan ya encaminar, eh, esta semana se ha enfocado prácticamente en la eliminación de criaderos, y ya a partir del día de, de mañana, viernes, sábado, ya inician con el tema de fumigación, a excepción de San Borja, que ya inicia el día de hoy, que ha encaminado bastante bien junto a Trinidad. En Trinidad hemos tenido dos días intensos de eliminación de criaderos. Se ha desplegado a más de 550 eh, entre efectivos, entre personal del Ministerio, personal del municipio y sedes que ha sido prácticamente eliminación de criaderos, aplicación de piolar El día de hoy, en la tarde, ya arrancamos con el tema de fumigación, que son en dos etapas también, una mañana en la tarde, eh, con 41 máquinas habilitadas para poder desplazar entre el distrito 7, 6 y los otros distritos en un cronograma establecido. Doctora, quiero agradecerle por estos minutos con Aviala. Y ya para ir cerrando la entrevista, por favor, la recomendación desde su autoridad para eh, la gente, porque es fundamental, ustedes lo decía, lo principal es la eliminación de los criaderos y eso muchas veces se realiza en el hogar que tiene acumulación de agua o en los alrededores, por favor. Si bien las mingas y las acciones que se están tomando desde todas las áreas son fundamentales, la, eh, el trabajo conjunto con la población y el vecino eh, es eh, lo más importante. Por favor, esa recomendación para el cierre. Sí, bueno, recomendar a la población nuevamente y cuantas veces se requiera el tema de limpieza, de la eliminación adecuada de los residuos tanto naturales como artificiales que predispone a eliminación de criaderos como llantas, botellas, baldes, eh, las latas, que, que sean la deposición final que sea de manera adecuada. Y, y también el tema de, de si tienen alguna sintomatología, especialmente nuestros pequeños, del hogar acudir de manera inmediata a un establecimiento de salud más cercano para que reciba el tratamiento, obviamente el diagnóstico y el tratamiento sintomático oportuno. En caso de no tener un centro de salud cercano, doctora, ¿Cuál es la medida inmediata de auxilio que se debe tomar en caso de eh, tener un caso grave o que se complique uno de estos síntomas por dengue? Bueno, se tiene establecido en el departamento de Santa Cruz, en el departamento ahora de Trinidad también, que son las brigadas móviles, eh, con obviamente con un número local para que puedan ellos eh, llamar, ya que el seguimiento se les está realizando también eh, eh, por vía telefónica. Y bueno, nos falta fortalecer, pero estamos encaminando esto para que todos los pacientes puedan tener esta atención, no solo en los establecimientos, sino también, pero obviamente con una monitorización regular y continua por parte de este personal de salud. ¿Tiene ¿Los números a mano, doctora? Mm, no lo tengo a la mano ahora pero sí vamos a eh, fortalecer y coordinar con los servicios departamentales de salud para que ellos puedan difundirlo por, por sus medios. Exacto, nosotros también vamos a estar ya verificando, ingresando a las páginas para brindarle a la población esos números telefónicos. Claro, en caso de complicarse un caso, usted tiene que hacer, eh, lo que tiene que hacer es llamar a esta línea para que se pueda atender a la persona a distancia, que es como se debe actuar. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gran saludo para usted que se encuentra en Trinidad, trabajando también en este tema del dengue. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ha estado con nosotras la jefa de la Unidad de Prevención y Control de Epidemiología del Ministerio ...de salud, brindándonos detalles del de número de casos de dengue, las personas que ya han fallecido, que hasta la fecha suman 17, 12 están en Santa Cruz, 4 en el departamento del Beni y ya se ha reportado la primera muerte por dengue en Tarija. Por lo tanto, se están asumiendo medidas importantes y de trabajo conjunto entre los diferentes niveles del Estado. La recomendación fundamental... Prevención, eliminar los criaderos, acumulación de agua en los hogares. Y si usted tiene algún síntoma de los cuales ha manifestado la doctora, acudir inmediatamente a un centro médico. Y más adelante le estaremos brindando estas líneas telefónicas que se han habilitado tanto en Santa Cruz como en el Beni, que son los que más casos de dengue tiene, para que usted pueda llamar y, a, y pueda eh, consultar cualquier tema para atender a una persona de eh, manera inmediata, brindarle el auxilio. Necesario. Siete de la mañana, 38 minutos. Hacemos una pausa. Por favor, imágenes del centro de la ciudad de La Paz.